Nosotros somos sería sin ti, somos Sebastián Nieto y yo, Juliana. Eh, tenemos quesos para untar de pimentón, de ajo picante, de pimienta, de piña y de agrás. Eh, tenemos brownies de maní tradicionales y con cubierta de chocolate y tenemos uno especial que es con el dip de agrás. Esta es nuestra primera oportunidad aquí en un mercado de vereda. Eh, la verdad estamos muy contentos porque las todos hemos sido como muy... Pues, nos hemos ayudado entre todos a vender los productos con nuestros compañeros. Todos tienen unos grandes productos y pues estamos empezando como en este proceso como de, de emprendedores. Cuéntame, ¿dónde están ubicados? Eh, nosotros ahorita no tenemos un local. Eh, ta, tenemos pedidos eh, para ocasiones especiales. Eh, también hacemos presencia en diferentes eh, pues espacios que nos, que nos puedan como brindar. Entonces en ese momento pues estamos empezando pero como muy contentos y pues como muchas ganas de seguir haciendo eso.